Bueno, ahora lo que vamos a hacer es resolver para ahí en, el, en, el, en la ecuación 2x más 5y es igual a 1. Esta es una ecuación lineal en dos variables, x y y. Eh, en este caso, enseguida nos damos cuenta que dándole a valores a x podemos obtener valores de y. Por ejemplo, a x le podemos dar el valor 0. Y entonces... Y tiene que valer un quinto Y esta sería una solución 0, un quinto Vamos a poner que está Un quinto acá eh, Si a X le doy Le doy menos 2 Si le doy menos 2 Entonces esto es menos 4 sea si a y le doy 1 menos 4 más 5 es 1 entonces si ese es menos 2 acá un quinto 2 quinto 3 quinto 4 quinto 5 quinto esto sería más o menos acá arriba que no puedo escribir eh, ese sería el punto si a y le doy 0 si a y le doy 0 entonces x es igual a un medio. Si ayer le doy menos uno, cero un medio significa. Eh, vamos a ponerle por acá. Un ah, medio tendría que ser por acá, de acuerdo con lo que habíamos trabajado. Entonces, si le damos menos 1 si esto es menos 1 esto es menos 5 entonces acá tiene que ser 6 o sea que esto tiene que ser 3 Sí. y bueno la recta sería más o menos o sea, eso representa una recta como ustedes ya lo han visto en en, en el ingreso que es más o menos así entonces eh, si, entro con, si entro con x igual a 0 acá esto es un quinto y si entro con x es igual a un medio por acá la salida es 0 o sea que esto es un medio este, es, este punto, que es un punto viajero ese es, es una solución Entonces, ese, esa es una solución Eso es lo que vamos a tratar de encontrar Entonces seguimos Lo que vamos a hacer es encontrar, entonces Resolver para Y Como 2X, entonces para nosotros en este momento 2X se comporta igual que el 1 no es variable, digamos, en este momento. Entonces yo le sumo el opuesto aditivo, menos 2x más 2x más 5y es igual a 1 menos 2x. O sea que 5y, 5y es igual a 1 menos 2x. Y si multiplico por el inverso multiplicativo, o por el recíproco sería, me quedaría acá. Borro esto. Y me quedaría 1 sobre 5, acá. Entonces el par ordenado a este es X. Viene acá X y acá contesta con 1 menos 2X sobre 5. Y si nosotros pusiéramos a X es 0, 1 menos 0 es un quinto. ¿Sí? Está bien. Si pusiéramos menos 2 es 1 menos menos 2 por menos 2 es 1 más 4, 5 dividido 5, está bien. Y Si le pusiéramos a x un medio, entonces 1 menos 2 por un medio me saldría 0, está bien. Y si pusiéramos 3 es 1 menos 6 sobre 5 sobre 5, que es menos 5 sobre 5, que es menos 1. Está bien. Entonces el conjunto solución es x, 1 menos 2x, sobre 5. ¿Sí? Y este punto que está acá es ese punto x, 1 menos 2x, sobre 5. Este es el punto viajero, digamos, el que recorre toda la, toda la recta. Esto es una. La representación de esta ecuación es un en el grafo, es una recta. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a estudiar este caso que es un caso más genérico de este. ¿Sí? Entonces, acá tengo una tablita. Vamos a ver si me sirve. Si b1 es distinto de 0, vamos a suponer que b1 sea distinto de 0. Entonces yo al sumar acá menos b1 por x, tengo b2, b2y b2 es igual a c menos b1 por x. Sí. O lo que es lo mismo, o mejor dicho, y continuando con esto, multiplicando por 1 sobre b2... ¿Cuándo voy a poder multiplicar un, por 1 sobre 2? Cuando B2 sea distinto que 0. Entonces acá voy a poner acá distinto que 0. Y acá voy a poder multiplicar por 1 sobre B2 por 1 sobre B2. Entonces el conjunto solución, llave, paréntesis, x c menos B1. X sobre B2. Bien. Y ahí no me importa cuánto vale C. Porque si C vale cero, esto C va a ser X menos, B, eh, perdón, X menos, coma menos B1X sobre 2. No me importa cuánto es cero. Si ¿sí? positivo o negativo, no me importa. La solución va a ser acá en, entonces x c menos b1x sobre b sub 2 vamos a cambiar algo qué pasa si b2 es igual a 0 b2 es igual a 0 y b1 sigue siendo distinto de 0 entonces este sería el 2. El 2. Entonces esto sería B1 por X más 0Y es igual a, perdón, es igual a C. Entonces de acá esto es 0. Entonces no influye en la ecuación B1X igual a C. Pero B1X igual a C tiene la forma que nosotros ya habíamos... Ya habíamos trabajado. Y de acá sacábamos que x era igual a c sobre b1. Siempre y cuando b1 sea distinta de 0. O sea, que si b2 es 0, b1 tiene que ser distinta de 0. ¿Sí? Bueno, no hace falta que le ponga porque ya, ya está, pero bueno, está bien. Entonces, el conjunto de solución va a ser igual a... Y vamos a pensar un poco. Eh, vamos a hacer un gráfico de esto. b 1 x igual a C significa una cosa así. Una recta vertical. ¿Sí? Y esto este punto sería... El punto de X igual a C sobre B1. Entonces cualquier punto de acá. Tiene coordenadas X. Perdón. Eh, C sobre B1. C sobre B1. Porque todos están en la misma ordenada. Eh, eh, están en la misma abscisa. Perdón, y va a cambiar de ordenada. Pero la ordenada puede ser cualquiera. Entonces le pongo Y, y esto lo vamos a mirar acá. 0Y es igual a 0, a perdón. 0Y es igual a 0. Esto es lo que pusimos acá. 0Y es igual a 0 significa que eh, Y es todos los reales. Entonces acá va C sobre B1 y Y que es todos los reales. Entonces, no me importa si C es 0 o no. Entonces... Esto es C sobre B1, Y. Eh, vamos a poner un una, número 3. Vamos a probar ahora con que B1 es igual a 0 y B2 no. Entonces B1 es igual a 0. Perdón. Es igual, dije. Y B2 es distinto que 0. Entonces acá nos queda el, el, el proceso contrario. El que sería más o menos así. ¿Sí? 0x igual a 0. Y B2Y es igual a c. Entonces y es igual a c sobre b2. Y tenemos que pedir que b2 no sea 0, lo cual es cierto. Y X, como ponemos que es 0X es igual a 0, entonces X es igual a X, o todos, son todos los reales. Entonces la solución en X va X y en Y va C sobre B2. Como el dual, ¿no es cierto? Entonces acá va cualquier X. Cualquier X. 5, 6, 7, 9, menos 1, menos 3, ¿sí? Y acá, solo C sobre B2. Entonces le vamos a poner acá, X, C, sobre B2. Acá no, eh, en este, en este caso, no podríamos resolver para el Y, tenemos que resolver para X. Y en este caso, en este caso, podemos resolver podemos resolver para y y en este caso también resolvemos para y ¿sí? sí porque el tema era de resolver para y entonces en este caso el tercer caso no lo podemos resolver tenemos un cuarto caso vamos a poner un cuarto caso en donde vamos a trabajar con 0x más 0y es igual a c En este caso no hay forma No hay forma de que yo le dé valores a x y valores a y y esto que me dice Entonces la solución es el conjunto vacío Entonces si esto es 0 y esto es 0 y c no es 0 entonces, es el conjunto vacío. ¿Sí? Y un quinto caso sería, si esto es 0x más 0y igual a 0, en este caso sí, cualquier x y cualquier y van bien. Entonces, la solución es el par x, y. ¿Sí? Entonces... Si esto es 0 y esto es 0 y esto es 0, entonces la solución es x, y. Acá hay muchos más casos, ¿no? Entonces, para cada una de, esas, eh, de esos lugares hay c distinto y c igual a 0, Pero no, no afectan mucho a la solución porque se calculan acá. Acá. XY significa que esto es una que 0X, 0Y en realidad no es la ecuación de una recta sino es la ecuación de todo este plano, porque cada punto de ese plano eh, eh, satisface esa ecuación ¿sí? es feo, pero bueno, ese es el plano 0X eh, 0X más 0Y, en realidad después vamos a ver cuando tengamos X, Y, Z, tridimensional, que ese plano es el plano Z igual a cero. O sea, 0X más 0Y más Z igual a 0. ¿Sí? Bueno. Por este tema, lo único que vamos a hacer después es eh, cuestionario.